...la tenéis que hacer todos de la misma forma para que funcione bien. Entonces, eh, cuando llegue el último, el último de la fila, que aquí no sé quién es Esteban y Mauro, ¿no? Pues cuando llegue en cada uno de las filas al final, cuando llegue el balón al final, tenéis que decir ¡uno! Os vais diciendo uno, dos, tres, cuatro y decís vuelta o algo. ¿Entendéis? La historia es que hagáis lo que estaban haciendo los del primer grupo, pero organizados. Todos vais corriendo, vosotros solo hacia la derecha, vosotros solo hacia la izquierda. ¿De acuerdo? No, os acercáis, balón a la pared. o acercáis... No, no, o sea, como desde la línea naranja, como desde la línea naranja. Sí, y tú vas hasta el fondo. No, no. no. Acerca... Quiero que pues yo mi... quiero hacer un trabajo en el que trabajemos. Golpeo poco, pero si podemos trabajar incluso salto, pero el salto lo vamos a hacer después. Vamos a trabajar sobre todo desplazamiento. Entonces, desplazamiento, que tú vas ahí y te vas al final de la pilla. ¿Eh? No hay que tocar la pared. Wow. No hay que tocar la pared porque puede interferir un poco. Si yo quiero incrementar más, que podría ser eso incrementando la pared, yo pongo un fondo y te digo que toque aquella pared. la el fondo. Parado, ¡Ya! Hombre, el golpeo hacerlo por como de amigo, ¿eh? No como de enemigo. De amigo. ¡Eh, eh, eh! ¡Sal, ¿Para, eh está claro! ¡Eh! Está claro que si hay alguien que tiene un amigo y le quiere pasar la pelota así, me ajala. de ti la pueda coger entonces intenta echarla alta y como to con toque de dedo pero si tú voy a ver si le una patada y, y toque venga venga, rápido oh, eh, oh, oh, oh, oh, oh. cuántos suspensos en voleibol, lo tenemos fatal eh? oh, oh, oh, oh, oh. Ahí. te la han dejado de amigo, ¿eh? Sí. Vale. Paramos. Bien. Esto es una solución que no sale demasiado bien. Siguiente solución. Eh, no tenemos en la pista polideportiva paredes, porque no hay paredes. No hay paredes. Entonces, los impares se ponen. Los impares se ponen en este lado. No, que puede haber una valla. Entonces no hay una pared, como hay en muchos aceptos escolares. Entonces no hay una pared. Los impares en este lado, los pares en este lado. Ya, todo, la bola, lo primero, arriba. Está claro. Aquí que vamos a trabajar, además, el salto. ¿Cómo tenéis? El año pasado, bueno, llevo varios años haciéndolo esto... ...y me he dado cuenta que hay gente que es incapaz... ...incapaz de realizar un toque de dedos con salto. Ya no digo en suspensión, con salto. Y no tiene que ser toque de dedos, aunque sea cogiéndola. Que son incapaces, no lo puedo entender. Vosotros vais hacia la, izquier hacia la izquierda y vosotros hacia la derecha... En el tablero y se eh, lanza el balón en salto. Otra cosa, si quisiéramos incrementar más el juego, podríamos poner pues en cuatro canastas, pero ahora lo vamos a hacer solamente en dos, de acuerdo, para que estuvieseis, para que rotaseis más rápido. En salto quiere decir que tenéis que estar en el aire para golpear el balón. Venga, rápido. Y el último, espérate, a, no lo había entendido, eh. Para, para, para. Si el de detrás está aquí está como María a ver cómo va la bola no, tenéis que estar, tenéis que estar el otro que así con las manos. Otro, venga, rápido, rápido, y detrás saltando, pero que sea rápido. ¿Habéis visto alguna vez una rueda esta una rueda de mate? Y la rueda de mate es que hace así, hace, hace así, el último pega un mate. Te toca alfonso, ¿eh? Pero la cofre. <risa> no, si la vez ¿qué <risa> ¿Quién le toca? Eh, oh. Venga. Si viene mal a tu casa. Tiene que dar <risa> el camero, venga. ¡Oh! Salto, venga, en salto, en salto. Pero no, era con mate, así no vale, Alfonso, venga, vamos, vuelve. María, ¿qué te pasa? Pues caliéntatelo. Dame, que yo sé cómo se calienta el lote. He's早ing oh, Bien, ya habéis visto la idea. Pues entonces ahora, pares aquí, impares aquí. Pares aquí, impares aquí. Para allá, para allá. Mirándome a mí. Detrás de la línea negra. De la línea de, detrás de la línea de fondo de baloncesto. Bien, en fila, pero en fila. La misma fila. La misma fila. Bien. Es eh, la misma fila. Ahí, ahí, en la línea de fondo de baloncesto. Exacto. Aquí la solución... Mirad, esta es la solución que a mí me gustó más. Que yo le dije, si ¿sí? este juego sigue Deja lo de los conos, por bueno. Que Esto tiene que ser el instalador de los conos, de los conos, de los Pero, siempre que, que se nos caiga algo, volvemos al ver ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues Vale? Hacia la derecha, siempre hacia la derecha. El balón hacia arriba. Venga, preparados. Eh, una cosa. Si se cae el balón al suelo, empezáis desde el principio. ¿Vale? A ver quién llega más lejos y a ver si llegáis hasta el final. Solo golpear con la mano, solo golpear con las manos, solo con las manos, no con el pie. Preparado, ya. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante, no hacia atrás. Eh, volvemos. Volvemos hacia atrás, venga. Volvemos hacia atrás. Siempre, eh balón parar estáis muy atractos Habéis perdido por eso, venga, volver al principio. Di que sí, di que sí. Sí, por ahora vais bien, venga. Venga, seguid. Venga, volver rápido. Eh, si tú vas por aquí corriendo, oye, ¿es que estáis escayolado o qué? Hacia adelante, hacia adelante hacia adelante todos tienen que ir corriendo hacia adelante no hacia atrás pero si la vida hacia eh, para atrás para atrás eh, volver todo vol volver volver todo ...volver todo... ...hay gente que es que desde el primer toque... ...le da hacia atrás... ...eso no es normal... ...mirad... Eh, ...tenéis que estar corriendo... El que, ...el que está segundo... ...no está esperando a ver dónde va la bola así... ...y cuando ya va cayendo sale como... ...no, no... ...tenéis que estar todos corriendo superactivos... ...todos corriendo superactivos... ...el balón... solo hacia adelante o hacia... ...hacia arriba y hacia adelante... ...o sea en el mismo sitio o hacia adelante... Eh, vosotros siempre hacia la derecha, vosotros siempre hacia la derecha. Y una cosa, algo que están haciendo a todos, algo que están haciendo a todos. Vamos a suponer que yo soy el primero. Lanzo el balón hacia arriba y me quedo así mirando. A ver si el otro viene. ¿Por qué? Tú te vas, tú te olvidas, tú tienes que darle bien y quitarte. ¡Sobras! ¿Vale? Y te vas hacia la derecha. Hacia la derecha de todos, que te para allá, que te vas para allá, y igual, hacia la derecha, vosotros, hacia la izquierda, ¿vale? No hay que quedarse mirando, hay que irse, y el de detrás no está con los brazos cruzados, está así corriendo, venga, vamos, venga, vamos, más rápido, mejor de dedos, no de antebrazo, vamos, rápido. Hacia adelante, eh, es eh, importante. Capítulo 1 de Barrio Sésamo, delante, detrás, sí, sí, tira para atrás. Eh, cuando volváis a casa, capítulo 1 de Barrio Sésamo, delante, detrás. ¿Vale? Venga, vamos. Venga. Venga, venga, vamos rápido. atrás venga vamos venga ahí ellos que no vale con el pie eh, primera que no vale con el pie pues no no vale pues no le da Nada, eh. esos dos toques sobran venga volvemos rápido venga volvemos rápido Venga, vamos. Venga, en serio, a ver si lo hacéis bien. No vale, que no vale con el pie. A ver si algún equipo llega al final. Vamos a ver, para pillar a este tenía que haber salido pegado a él. Venga, tenéis que salir pegado a vuestro compañero. Para Nada, voleibol no es lo tuyo. ¡Venga! Último intento, que quedan dos minutos. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ánimo! Volvemos, guardamos el material, volvéis a vuestro sitio.